¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este espacio de coaching con Hugo dentro de esta plataforma patreon.com y estos videos que se llaman mentoring a las conversaciones de coaching están dirigidos a quienes? A las personas que están en su etapa final de formación de coaching, son estudiantes de coaching ya en sus tramos finales donde están practicando, tenían sus sesiones de coaching o aquellas personas que recién estén, hayan certificado que ya son coaches recibidos o certificados y quieran profundizar sus conocimientos y esto llevarlo a sus sesiones de coaching con sus y con sus clientes. ¿sí? Este video en particular está dirigido a, o va a estar enfocado en hablar sobre la emoción, cuerpo y lenguaje. Yo como expliqué en otros videos, tengo una formación de base, que mi formación es coach ontológico, con lo cual ponemos mayor foco en la emoción, el cuerpo y el lenguaje de, la, de nuestro coachee. Lo que nosotros llamamos el ser de la persona. ¿sí? Entonces... Eh, para aquellos que son ontológicos este video les va, posiblemente les va a traer mayor información, mayor riqueza eh, incluso algunos tips que pueden aplicar en sus conversaciones de coaching y si no sos, no tenés una formación ontológica de base, también te va a servir porque tenés otros aspectos que podés empezar a observar en tus conversaciones a tu coachee y te van a traer más información incluso para indagar, para preguntar para coachear a tu, a tu cliente el video de hoy es emoción cuerpo lenguaje como dije recién vamos a dividirlo primero vamos a tomar cada una de las partes emoción cuerpo lenguaje si no va a ser muy largo el video porque hay mucha información sobre cada uno de estos tres aspectos y lo que puedo traerlos así como si se quiere en forma breve y rápida es la emoción es química ¿sí? neurológicamente biológicamente es química en nuestro cuerpo y la última línea, si se quiere, de pensamiento o de, de pensamiento científico, ¿no? de cómo estamos investigando nosotros a la humanidad, a los seres humanos, es que nosotros somos seres emocionales que razonamos. Con lo cual, primero somos emocionales, porque eso es como lo más antiguo de nuestro cerebro. La parte más vieja, más antigua de nuestro cerebro es, es básicamente emocional. O primariamente emocional. Después viene la parte corporal. Y después vino el lenguaje, que de hecho, si vos tomás la línea histórica de la humanidad, lo último que tuvo fue el lenguaje, lo último que tuvo fue vocabulario vocabulario. ¿sí? Y lo primero que tuvo fueron sensaciones, que gracias a esas sensaciones sobrevivió y fue evolucionando. Entonces, lo primero es lo emocional, lo segundo es lo corporal y lo tercero es el lenguaje. Esto no significa, te lo pongo en ese orden porque es como habitualmente se da como un proceso si se quiere en la persona en cada uno de nosotros lo que no quita y eso lo vamos a hablar después que no pase al revés o incluso se, como que se intercambian las posiciones ¿sí? ahora lo importante en este video es que entiendas un poquito más sobre cada uno de estos tres aspectos y cuáles son los las cosas que puedes aplicar en tus conversaciones, para que tus conversaciones sean como más fluidas, más ricas, una mejor gestión, un mejor desempeño en tus conversaciones de coaching. Entonces, todos emocionalmente funcionamos igual. Esto no quiere decir que todos tengamos las mismas emociones y que las representemos de la misma manera. Significa que químicamente nuestro cerebro, nuestras emociones se gestionan y se generan de la misma forma. Son los mismos químicos. Que dentro de nuestro, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, incluso después de nuestro sistema nervioso, se ve representado en el cuerpo. entonces y esto está bueno porque el que vos o la couchique que vos tenés enfrente funciona igual que vos. Químicamente es igual que vos. No hay diferencia. ¿sí? Ahí estamos todos exactamente en las mismas condiciones. Químicamente funcionamos igual. El cerebro transporta, transmite los mismos componentes químicos de un lugar al otro. Y las neuronas funcionan de la misma manera, las redes neuronales se arman y se desarrollan de la misma manera. Y cuando digo de la misma manera, no significa que tengamos las mismas redes. Significa que se gestionan, se generan, se fabrican, si se quiere, desde la química de la misma forma. Con lo cual, está bueno, porque somos todos químicamente iguales. ¿sí? Así que Con lo cual, es una ventaja. Entonces, después la corporalidad. La corporalidad también, básicamente, funciona más de la misma manera. Y todos también, químicamente, desde el cuerpo funcionamos igual. Lo que no significa, ¿sí? esto es como una, hay que poner atención en esto, así como emocional, químicamente funcionamos igual, no significa que todos tengamos las mismas emociones y de la misma forma. Ni tampoco el mismo cerebro y la misma manera de tener nuestras redes neuronales armadas. O nuestro, ¿sí? Con el cuerpo pasa lo mismo. Entonces, Químicamente también funcionamos igual, con lo cual también es un punto a favor. Entonces, tu coachee que tenés adelante tuyo, Funciona igual que vos, químicamente, desde lo corporal, funcionamos todos iguales. La salvedad es que vos, tu coachí, yo, un coach mío, el cuerpo lo manejamos, lo gestionamos de manera diferente. ¿sí? Después el lenguaje, por ejemplo en habla hispana todos tenemos aproximadamente las mismas palabras y después hay ciertos como modismos, pero básicamente el lenguaje es el mismo. ¿Sí? Y todos podemos entender lo que una persona en castellano nos está queriendo decir. En el peor de los casos, le repreguntas si es que usó algún modismo que vos no entendiste. Pero el lenguaje es el mismo para todos. ¿sí? Algo que también hay que hacer una salvedad es que no todos utilizamos las palabras con el mismo sentido. Entonces... Para mí, por ejemplo, fui a escuchar un recital de X eh, cantante. El recital estuvo tremendo. En un lugar, en una región, en un país, tremendo significa que estuvo muy malo, que fue un desastre. Y en otros lugares pueden decir, ah, tan bueno estuvo. ¿Sí? Entonces la misma palabra, todos, usamos, todos tenemos, conocemos la palabra tremendo. Lo que sí, yo la puedo usar en ciertas circunstancias como algo bueno y en ciertas circunstancias como algo malo. Entonces, tenemos las tres cosas, ¿sí? la emoción, químicamente somos todos iguales, ¿sí? tenemos diferentes redes neuronales, el sistema nervioso básicamente es el mismo, químicamente funcionamos de la misma manera y reaccionamos de manera diferente, nuestro cuerpo lo mismo, químicamente somos todos iguales, ¿sí? o vos y tu cauchí son exactamente iguales emocionalmente y corporalmente, lo que sí, tu cauchí ante ciertas emociones reacciona de una manera y vos de otra manera diferente y con el lenguaje lo mismo las palabras son tienen un significado para todos por igual y al mismo tiempo le damos un uso diferente según ciertas circunstancias según qué es lo que queremos explicar cuando vamos a explicar algo entonces teniendo ciertas distinciones o incluso si tenés una duda lo puedes Preguntar qué es lo mejor que vos puedes hacer en tu momento en tu sesión de coaching. Vos, por ejemplo, tenés a la persona, tenés a tu coaché delante tuyo. Vos estás notando que está diferente en el cuerpo. Sí, entonces, bueno, le puedes preguntar directamente: Estoy notando que estás diferente. No sé, te cambió la cara, tenés, estás más sonrojada o sonrojado. Eh, ¿Qué te está pasando, por ejemplo? Porque vos posiblemente interpretes que está, si se quiere, como con un color diferente de piel, como más colorada o colorada, sonrojada. Y vos puedes pensar, uh no, está estresado. Porque a vos, tu interpretación de ese color en la piel es el estrés. Y posiblemente la persona no tenga estrés, esté muy eufórico o muy eufórica. Y no lo está expresando, simplemente lo está sintiendo en su cuerpo. ¿Sí? Entonces es importante que cuando vos veas, observes ciertas reacciones corporales o emocionales en tu coaching, lo preguntes. Es la mejor manera de que incluso la persona incluso le va a poner mayor claridad lo que le está pasando. ¿sí? Otro, otro tema que yo te había dicho es esto de emoción, cuerpo y lenguaje como en ese orden. Que habitualmente pasa así, es como somos primariamente emocionales, después lo llevamos al cuerpo las emociones químicamente viajan por diferentes partes del cuerpo se representan de alguna forma puede ser por ejemplo un dolor de estómago, dolor de cabeza o relajación, el cuerpo lo tenés mucho más relajado dependiendo de la emoción y dependiendo de la situación y después está el lenguaje que vas a poder explicar de una forma u otra lo que te está pasando esto no significa que no pueda pasar al revés que de hecho es lo que pasa cuando vos preguntás como coach vos le estás preguntando algo vos comenzás con el lenguaje ¿Sí? Estás comenzando con la parte verbal, le preguntas algo, le haces una pregunta, esa persona escucha la pregunta, reflexiona, piensa y dice, ah, con lo que acabas de preguntar me acabo de dar cuenta que no es tan así como yo pensaba. Entonces ya corporalmente cambió. Y esa corporalidad después le va a llevar a una emoción diferente también. Entonces, fíjate cómo, en un comienzo supongamos que la persona está explicando lo que le pasa, eh, fue primero la emoción, después se fue a su cuerpo y después lo comunicó verbalmente. Cuando vos preguntas, el camino es inverso, porque le estás preguntando verbalmente algo, lo racionaliza, ese racionamiento lo, posiblemente se ve reflejado en algún comportamiento corporal, y ese comportamiento corporal después lo lleve a una emoción diferente. ¿Sí? Entonces nosotros podemos trabajar en una sesión de coaching con los tres aspectos, la emoción, el cuerpo y el lenguaje, Poniendo atención a lo que le pasa a nuestro coaching y hay algo muy importante acá que es también, y quiero resaltar el, o reforzar el también, lo que te pasa a vos, o lo que me pasa a mí cuando hago coaching, cuando tengo una sesión de coaching, o cuando tengo una sesión de mentoring también, ¿por qué no? Es, ¿qué te pasa a vos emocionalmente? ¿Qué te pasa a vos corporalmente? ¿Y ¿Qué te pasa a vos con tu lenguaje? En tus sesiones de coaching, y vos en tu rol de coach. Esto es información valiosísima incluso. En las escuelas normalmente sí nos enseñan emoción Cuerpo y Lenguaje de nuestro coach y cómo poner mayor atención, mayor foco a lo que le está pasando. Y hay algo muy importante que es poner, empezar a poner el foco en nosotros. ¿En qué nos está pasando a nosotros al momento de tener una sesión de coaching? ¿Qué te pasa a vos emocionalmente al momento de preguntar algo, de escuchar algo de tu coach incluso? Eso que acaba de decir, ¿qué, ¿qué impacto generó en vos y en base a ese impacto, incluso vos, si lo podés gestionar digamos, con mayor claridad, vos podés decir: Ah, mira, estoy nervioso por lo que acaba de decir. Bueno, se lo digo. ¿sí? Entonces, vos fíjate que en, si vos conoces y empezás a poner en mayor, si se quiere, como transparencia, o verlo más claramente, lo que te está pasando emocionalmente y corporalmente en una sesión de coaching, también va a traer mayor información a tu sesión. Porque lo, se lo podés mostrar a tu coachi también, así como tu coachi te está mostrando lo que le pasa y es una conversación donde hay empatía, donde hay confianza, donde hay intimidad. Vos también puedes decir, lo que acabas de decir a mí me generó esto. ¿Qué te parece a vos? ¿Qué te genera a vos? O cómo escuchás esto que vos, que vos dijiste y que a mí me generó tal cosa. ¿Sí? Entonces, es información de los dos, emoción como por lenguaje a los dos, a tu coachi y a vos. Le van pasando cosas, van sucediendo diferentes movimientos corporales, diferentes movimientos químicos y diferentes lenguajes, si se quiere. Y cuando digo lenguajes me refiero a tonos de voz, velocidad al hablar, las pausas, los silencios, digamos. Hay cosas que van variando en la conversación. No lo quiero hacer muy largo este video. Hay un poco más. Yo después voy a hacer otro solamente de emoción, solamente de cuerpo y solamente de lenguaje para poder ahondar un poquito más todavía. La idea es que puedas entender que la emoción y el cuerpo y el lenguaje son es mucha información que vos puedes rescatar para tus conversaciones. Y no solamente la de tu coachee, sino también la tuya. Tu emoción, tu cuerpo y tu lenguaje, a medida que vayas practicando y vayas pudiendo poner mayor atención a lo que también te pasa a vos en la sesión de coaching con tu coachee, en base o en referencia a lo que tu coachí dice, también es mucha información que a vos te puede aportar... Eh, si se quiere un mejor desempeño en tus sesiones. ¿sí? Así que estate atento, estate atenta a lo que te pasa, a lo que le pasa, desde las emociones, el cuerpo y el lenguaje. Ten en cuenta esto: que es química, que somos todos básicamente iguales, funcionamos de la misma manera, químicamente, con lo cual ese es un punto a favor, porque podés entenderlos desde ese lugar. Si somos todos iguales químicamente, puedes llegar a empatizar desde ese lugar. Y al mismo tiempo poder entender que esa empatía no significa que entiendas absolutamente todo lo que le está pasando, simplemente que te da una mayor comprensión de la situación y eso a través de una pregunta lo puedes aclarar, Coaching, en realidad clarifique para él, o para ella lo que le está pasando emocionalmente o corporalmente o incluso en el lenguaje, acabas de decir tal cosa, qué significa para vos esto, entonces a veces uno habla, dice cosas en una sesión de coaching eh, el coaching me refiero, o cuando yo estoy de coaching ¿por qué no? Eh, digo cosas y no me estoy dando cuenta exactamente lo que estoy diciendo. ¿sí? Así que, emoción y cuerpo en lenguaje, en la sesión de coaching, te trae muchísima información desde el momento del macro acuerdo hasta el último minuto de tu sesión. ¿sí? Y ten en cuenta también que a los dos, coach y coach, tienen las mismas los mismos procesos químicos, si se quiere, y desde ese lugar puedes entender. Y te puedes animar incluso atreverte, si se quiere, a salir de tu zona de confort. Y decir, bueno, espero que te haya servido, que te haya gustado este video. Acordate, voy a, voy a hacer otro solamente de emociones, solamente de cuerpo y solamente de lenguaje para profundizar un poquito más. Y muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu aporte y espero bueno, que sigas mirando los videos de mentoring a las conversaciones, a tus conversaciones de coaching hasta luego, nos vemos en el próximo video